Dos tontos ricos iban en un coche vez que rápido pasan los postes. sí en el viaje de vuelta volvemos andando, un rico le dice a otro: Este es el primer año que no viajo por culpa de una pandemia. Y los anteriores, por no gastar dinero, intenté organizar un torneo profesional de escondite, pero fue un completo fracaso. Los buenos jugadores son difíciles de encontrar. Dos tontos ricos